Soy Patricio Rayo y formo parte de la cadena de valor en relación a la marca Piraracá. Actualmente nuestro producto estrella es Paiche.